Pasa el tiempo y no sé qué hacer El amor perfecto nunca llega Solo es un sueño, nunca será un placer Solo lo espero, que otra cosa puedo hacer El tiempo se pasa y parece que lentamente pero no es cierto, corre que vuela Y cuando te das cuenta ha pasado Y lo que esperaba se fue o nunca ha llegado Muy difícil acostumbrarse A no encontrarte al despertar Con tu paz y tu comprensión que hacían feliz a mi corazón salir de esta soledad es difícil la ansiedad me roba la calma difícil olvidar tu adiós eterno la vida después ha sido un infierno es el amor el que escribe esta canción Mi voz la canta Y casi pierdo la razón Demasiado tiempo Ya sin tu presencia Por Dios Que se de durar Tu ausencia Pasa el tiempo Y no sé qué hacer El amor perfecto Nunca llega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 Y lo que esperaba se fue o oh, nunca ha llegado. Y cuando te das cuenta ha pasado. Y lo que esperaba se fue o oh, nunca ha llegado.